La tendencia hacia lo saludable crece a diario y todo lo que el ser humano necesita para estar saludable se encuentra en la naturaleza. Fusion combina biotecnología de punta con ingredientes de las milenarias culturas asiáticas, andinas, mesoamericanas y amazónicas para crear un concepto único en el mundo, la fusión nutracéutica. Fusion ha creado 7 líneas de productos diseñados para ayudarte a mejorar tu salud. Vita energía Extra T es un producto increíble. Una bebida multivitamínica y funcional con delicioso sabor a chicha morada. Diseñada para revitalizar tu cuerpo y darte la dosis extra de energía que necesitas cada día. Contiene una increíble combinación de vitaminas, minerales, aminoácidos y extractos frutales que además de energizarte aportan todos los antioxidantes que necesitas. VitaEnergía Extra T Refuerza tu sistema antioxidante, mejora los procesos de regeneración celular, combate la sensación de fatiga y te ayuda a mantener tu mente despierta y activa. Sus compuestos naturales como el acai berry, luteína y antocianina son antioxidantes que refuerzan tu salud de manera extraordinaria. Contiene camu camu, un poderoso antioxidante que tiene 60 veces más vitamina C que los limones o naranjas y teína del té verde que provoca el poderoso efecto energizante. Como todos los productos Fusion, Vita Energía Extra Té es muy fácil de usar. Disuelve el contenido de un stick en un vaso con agua fría y listo. Disfruta y comparte de inmediato todos sus beneficios y su delicioso sabor. Puedes tomarlo al levantarte por la mañana, pero al ser un producto 100% natural, tómalo siempre que necesites una dosis extra de energía durante el día. Si quieres sacar el máximo provecho de los productos Fusion, prueba una combinación poderosa. Por ejemplo, un Vitor. Es un stick de Vitaenergía Extra T más un stick de ON que te ayudará a tener el máximo rendimiento físico y la mente enfocada durante horas. Vitaenergía Extra T está pensado y diseñado para ti, que llevas un estilo de vida muy activo y te gusta tener vitalidad y energía plena todos los días. Hasta la próxima.